Regalos que sueñan con ser especiales. Sentimientos que sueñan con ser compartidos. Momentos que sueñan con ser infinitos. Caminos que sueñan con ser descubiertos. Sueños que sueñan con hacerse realidad. Soñadores, llegó nuestro momento. La mejor Navidad es la que nos hace soñar. Honda, el poder de los sueños.